Y otra cosa, y aquí sí. sí quiero que te pringues. Aquí sí vale. quiero que entres, Chema, vale. y es sobre, porque como eh, Robert ha hablado en la polémica con, con Ramondino y tal, no voy a entrar en, en lo que sucede en el escenario, vale. sino lo que pasó después de, sobre todo, toda la, la torcida brasileña, sí. ¿vale? Eh, y, lo, y lo vemos continuamente porque hayan valer y lo han destrozado hace sí, poco, lo, bueno, sí, a ti sí. te dieron caña. Sí. Eh, ¿Tú crees? Y ahora mira lo que te veo, cambio completamente de tercio Uh -huh. eh, te has sentido desprotegido alguna vez por la afición española y voy con lo, con, por, lo, por lo que te lo pregunto tú hace poco has hablado de que tú, como persona guineana tú sabes que yo tengo mucha relación con guineanos sí. a mí me consta que, y yo lo sabía incluso antes de que te, tú te fueras y lo hablaste conmigo y yo no lo comenté y tal tú tenías problemas con el visado Sí. Eh, para entrar como cualquier país africano Yeah. Aquí, en cambio, la red, mucha gente en las redes españolas te dio mucha caña porque fíjate que no entra yeah. y son los mismos que chupan el culo, si se puede hablar así, a un Chopan por exactamente el mismo problema que tú. Exacto. ¿No sientes una doble, de meril, una doble bala de medir. Por eso? Sí, sí, y yo lo vi, yo lo vi, que me pase, que me pase lo mismo que a Chopan o. Cuando iba a ir a competir a Arabia Saudita, había atletas que no, que no podían ir allí por visado. Por, o sea, problemas de visados hay todos los años. Es que la gente tiene que entender el problema que tiene alguien con un, con un pasaporte de un país africano, especialmente para entrar en Estados Unidos. Exacto, ¿sabes? Entonces, veo que se me da caña, pero cuando es he hecho pan, veo joder, ojalá se lo den, ojalá tal, es como... No entiendo, ¿sabes? ¿Qué pasa? Yo creo que quizás Respecto a los brasileños, respecto a Ramondino, es lo que, mira, yo creo que Ramondino tiene un gran físico. Pero sobre pero, todo la gente que tiene atrás. Pero la IFD no deja de ser una empresa. Y eso es un mercado gigante. Yeah. Y eso es muchos talegos, mucho yeah. mucho streaming, yeah. mucho apoyo, mucho en redes. Entonces. Es que se 250 millones de habitantes. Exacto. Brasil. Y le conoce todo Dios. De hecho, es. es el culturista de la actualidad de, de todas las categorías con el mejor contrato exacto sí. entonces, a mí Ramondino me da bastante miedo por eso de que no sea al final un producto de que hecho tiene gran físico, por supuesto pero no, no yo, lo Sergio, como un producto Sergio, te quería preguntar una cosa hablando de producto, tú y yo hemos hablado que hace boom no le van a echar de ahí por ser quien es independientemente de su físico, pero lo que representa Chris es lo que representa encima con una enfermedad, o sea, es lo que IFB quiere para hacer sí. billetes está claro entonces, eh, yo te pregunto a ti, bueno, y a ti también, Chema, los dos, ¿no veis...? Yo la pregunta que te he hecho antes iba un poco por esto, ¿vale? Sí. Que quizás para los beneficios de la federación, eh, cuando Crin se tenga que ir, quizás Ramondino sea el que pueda coger ese papel por todo, por imagen, sí. por apariencia, por lo que lleva detrás, por todo. Sí. sí, puede ser, puede ser, porque al final son intereses, pero bueno, yo no me dejo llevar por eso. A lo que voy es que con Ramondino vas a pelear en el escenario, pero además vas a pelear contra toda una industria que yo estoy convencido que le va a upar, porque es un mercado eh, eh, un mercado brutal, que con el que nadie puede competir ahora mismo. Ya. Sí. ya. sí, y en ese sentido, digamos que yo aquí, pues no tengo creo que ni un 10% del apoyo que tiene él. Bueno, un 10, un 10 sería ya mucho. Un 10 Si tuvieras ya un 10, Flipo. serían ya ya. Mucha gente apoyándote en España, ¿eh? Ya, porque aquí la En Brasil la filosofía es diferente, es diferente. El que crece, la gente va muy con él. Van sí. muy Mira, exacto. yo cosa que El, es que el público quizás quizá no sabe y es que España, bueno, está más o menos lineal, el culturismo está subiendo, pero es que Brasil es, es la segunda América para el tema el del culturismo, culturismo es otro nivel, sí, otro nivel. Es el bueno, tercer no, deporte no, y ahora mismo cultura, en Brasil. Sí, sí es una... Es una o sea, el fútbol, las MMA y el culturismo. Sí. Claro, y eso pero, es muy importante a la hora de presionar a un, público, bueno, a un público, a un panel de jueces que ya sabemos que se mueven pues, por interés de la industria, al fin y cabo. Pero mira, la diferencia, Robert, que yo veo, mira, yo lo traía a la hora en un vídeo con, con Estepa, eh, Chema, es que si un brasileño, o sea, un brasileño compite y los brasileños, le da igual que salga el puto Ronnie Coleman. Van con el que va brasileño. Que gana, que gana el brasileño. Van da con el brasileño a muerte. En cambio, o sea, nosotros en el Olimpia, Robert, pues yo voy con Chopan, otro va con Curry y a lo exacto, mejor está sí. por ahí Ángel Calderón y bueno, claro. sí, venga Ángel, pero o sea, tú te alegras de que gane sí. Chopin y otros sí, alegran sí, de que gane sí. Fletch-Lewis. En cambio, los brasileños claro. les suda la polla. En brasileño. Es brasileño, sí, sí, sí. adelante. Sí, como si va cojo. Sí, sí, sí. sí. Eh, que, que, que gana, es que lo ponen, que no, que va a ganar. Pero, te quería hacer una pregunta, tío, yo estoy hoy muy pregunto, y, y te quería hacer una pregunta porque me, me genera curiosidad. Bueno, tú conoces Silvio Samuel, no es de tu época, pero te sonará sí, Silvio Samuel. Sí, sí. Eh, yo creo que a ti a lo mejor te vas un poco como a Silvio Samuel. A ver, Silvio Samuel siempre compitió por España, eh, sí. se puede decir que era español, siempre fue español, pero mucha gente cuando hablan mejor culturista español ni le tienen en cuenta, porque sí, no nací sí, sí. en España, ¿sabes? Eh, y de hecho, cuando se retiró, ¿qué hizo? Se fue a Estados Unidos, que debe ser que allí le trataron mejor de lo que posiblemente le tratamos aquí. Ya. Eh, ¿Tú crees que a ti te podría pasar eso? Porque en España sí que tienes muchísimos seguidores, pero también muchísima gente un poco, no voy a decir en contra, pero quizá no favorable. Ya, a, a, por a ya, por ser negro, pues simplemente. Sí, no, quería, no quería decirlo sí, así. Sí, sí, pero es una cosa que yo sé, ¿vale? Que es una cosa que yo sé que, que, yo, que yo doy por hecho, ¿vale? Porque hay gente que en cuanto dice español, dice negro español, no. Ya. ¿Vale? O sea, no me gustaría que pasase porque. Jolín, que yo vine aquí con tres años y he estudiado aquí, tengo absolutamente todo aquí, pero hay cosas con las que uno no puede luchar. Es contra la gente, las mentes imbéciles. Claro. Y es, la pregunta es lo que yo te quería hacer. ¿Quizás ves que te pueda pasar, como a Silvio Samuel, acabar allí? Pues, si se me da la oportunidad, pues eh, sería triste que tuviera que irme a otro país para que me reconociera. Que, ojo, en diciembre ya tuve, ya tuve una... Digamos, una propuesta para irme a Brasil. Que yo no dije nada en las redes, pero tuve una propuesta de irme a Brasil. A Brasil. ¿Con una el marca? Motivo? ¿El con motivo una marca no fuiste? Uh, a ver, el motivo por el que no fui fue porque ya estaba en preparación y me iba a, ir a competir a, a Arabia Saudita. ¿Vale? Y la competición de Arabia Saudita era el día 14 de, eh, de enero. ¿Vale? Y me habían, me habían propuesto. Eh, irme a, a Brasil a primeros de enero para hablar y y ver. Y yo dije, "No, porque tengo una competición y ahora mismo pues no puedo pensar en otra cosa." Pero sí como me tantearon una marca fuerte, la más fuerte vaya de allí. Yo no creo yo no creo que haya paralelismo entre Silvio y Madelman José, más que nada, por la forma de ser de cada uno. Pero sí es cierto que sí he visto. Eh, sí que lo vi, porque lo, vi porque lo vemos en el Instagram, porque tenemos ojos y vemos que siempre alguno, pero si es negro, no es español. Eso se yeah. ve, pero no creo que jueguen en la misma liga. vale, por su, Más que nada por su talante. Más que nada por su talante. Pero sí, evidentemente, eh, tampoco va a faltar. Eh, te pongo un comentario ya, ya está exagerando con el racismo. También va yeah. a Oh, ¡No, eso es mentira! Pues no, no es mentira, pero yo no creo que sean no creo que sean similares más que nada por el diferente talante de cada uno, al final cada bueno, no, eh, José es un tío de barrio Silvio sí, ya vino mayorcito ¿eh? Sí, pero exactamente igual no, pero a ver cierta similitud sí que tienen, que los dos eran de otro país, representaban a España, y es que Silvio, tú lo sabes Sergio, ha sido quizás de los culturistas españoles el más reconocido fuera, y aquí sí, el menos reconocido O sea, aquí nadie sí, la tenía Y competía con España, tío sí, pero pues, pero también con España, yo... Él podía competir tanto por Brasil porque era... Aquí han puesto Nigeria-España, Nigeria, a pero no. Él, todo su, muchos años de su vida, vivió en Manaus. ¿vale? Entonces, él podía haber competido tanto por Nigeria como por Brasil, como por España. Y compitió decidió competir por España y se hacía llamar El Matador. Entonces, sí. nunca tuvo el reconocimiento... Yo, por ejemplo, cuando hice el, el ranking de mejores culturistas españoles, no lo mencionó nadie. No. Ya, pero hay que, cuenta, por España, hay, que, tío. hay que tener en cuenta que son tiempos diferentes también. Y ahora se mueve mucho en las redes sociales y el nombre que tengas en las redes sociales también, creas que no, te el nombre reconocimiento, sí. no te levanta más. Y lo de Silvio, es verdad que a lo mejor también tema de a nivel mediático, muchos chav Los chavales de ahora no saben quién es. No. no. Sí, pero Silvio también se había envuelto en mucha movida, mucho... También. Eh, me han contado mil y una historias de él, ¿sabes? Que, sí, y, y probablemente todas, ¿verdad? Era peculiar. Era <risa> peculiar. Era peculiar. Era peculiar. Sí. Eh, de bueno, he pues, hecho, he hecho, una cosa, una cosa que no os he dicho. Yo cuando tenía eh, 17 años, uh, era un amigo de mi padre, trabajaba en una discoteca de Alcorcón, ¿vale? Macasi se llamaba. Joder. Y una, y una vez, una vez. Si sí, yo sabía que yo lo he dicho porque sabía que lo sabrías, ¿vale? Y una vez eh, tenemos tuvimos una comunión, ¿vale? Y pues para acabar la fiesta, la comunión era en Macasi. Y en la puerta había un tío un tío muy fuerte, un tío muy fuerte. Que ese tío fuerte el fin de semana anterior yo le había visto en la tele defendiendo a Tony Anipke. Sí. en, en Tele 5 y yo me acerqué y le dije, "Oye, tú eres un chico que estuvo en, en la tele defendiendo a Tony." Y dice, "Sí, me llamo Silvio tal" y di la mano. Le conocí a Silvio Samuel, y le di la mano. Y años después en el, las redes sociales dije, "Coño, si ¿sí es este al que di la mano." Era estaba portero en Manaus una discoteca sí. que se llama Manos de Alcorcón.